Bueno, muy bien, aquí estamos con Alfredo para hablar de temas que nos importan además de las noticias de coyuntura, claro, sino calidad de vida, como hacemos exact habitualmente. Exactamente, así es. Y eh, con un tema que hoy, si se quiere, lamentablemente, es noticia casi a diario. Hablamos de violencia de género, pero hablamos de lo que puede llegar a tomar para agarrarse aquel violento que, lógicamente, termina... Eh, destrozando muchas veces la vida de una mujer. Hablamos de celos en el día de hoy, ¿sí? Y por eso la tenemos a nuestra querida psicóloga Dani Furst para hablar del tema cuando los celos se convierten en una enfermedad. Hola, Dani. Hola, buen día. ¿Cómo buen están? Día. Vamos a, a definir celo, celotipia. Celotipia. Bueno, eh, vamos a hacer una distinción bien clara. Los celos son normales. Uno siente celos cuando siente amenazada cierta situación eh, de amor, cuando uno siente que puede perder al otro y esto es normal, sobre todo en la primera infancia. Ahora, en la vida adulta muchas veces aparece este trastorno que es más, eh, está más presente de lo que uno cree y sobre todo en las situaciones de violencia que es la celotipia. La celotipia eh, no son celos normales, la celotipia tiene que ver con celos patológicos. Y cuando hablamos de celos patológicos estamos hablando de celos obsesivos que tienen un tinte delirante. ¿Qué significa esto? La persona que padece este trastorno empieza a interpretar cualquier situación, cualquier señal como amenazante. Y esto está basado en ideas falsas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Empieza a actuar como si esto fuera cierto. Cuando hablamos de un trastorno tan grave, en realidad, estamos hablando de certezas. ¿Por qué? Cuando uno puede de repente sentir celos normales, uno puede dudar. Y la palabra, la conversación con el otro, puede descomprimir la situación. Cuando hablamos de celotipia, no hay palabra del otro que valga. Esto se transforma en una pesadilla. Porque diga lo que diga... No te voy a creer. No te voy a creer. Hay una primera frase que es ansiedad y preocupación constante por la pareja y sus acciones. Exactamente. Exacto. Cuando estamos hablando de celotipia, tenemos que pensar que hay síntomas característicos de estas personas. Esta ansiedad y preocupación constante, el aislamiento de la persona la va llevando y la va trayendo para su... Digamos, de la para víctima, su, decís vos. De la, ¿sí? la víctima, mm. exactamente. Lo que hace la isla de su familia y de sus amigos. Mm. ¿Por qué? Porque aparecen mecanismos muy posesivos. Mm -hmm. Por otro lado también empiezan a aparecer ciertas situaciones de control permanente, empiezan a revisar los celulares, los mails, eh, cómo la persona va vestida, con quién habló, con quién no habló, entonces arrancan con mecanismos muy claros. El interrogatorio, qué hiciste, qué no hiciste, con quién estuviste, a qué hora... Por otro lado, la interpretación delirante. Mmm, me parece que esto que me estás diciendo no me suena. Sí, vos te fuiste bien vestida porque en realidad querías ver a alguien, no porque tenías una reunión de trabajo. Uh -huh. Entonces, y esto aparte empieza con mucha insistencia. Y acá me parece que hay un dato fundamental para las, que, para las que nos están escuchando. Y digo las, porque en general las celotipias, eh, cuando es, eh, digamos, en, en, caso, en un caso tan grave y violento, suele darse de hombres hacia mujeres. Aunque también hay mujeres por supuesto que, también que hay agobian y agotan. Que agobian, que agotan, sí, claro. que controlan. Sí. Pero los homicidios suelen ser en general de hombres hacia mujeres. Estamos hablando de un caso extremo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y algo que me parece puntual es que, cuando la mujer en una relación empieza a sentir miedo, Listo. hay que tomar cartas en el asunto. No, qué complejo, sí. ¿No? Sí. Entonces, como hablábamos al principio, ¿por qué esto entra dentro de lo que es la violencia? Porque entra perfecto en el circuito de la violencia. El circuito de la violencia consta básicamente de tres etapas. Por un lado, la acumulación de la tensión. Digamos, el celoso empieza a ponerse irritable, con cambios de comportamiento, enojado, eh, con cierta agresividad verbal. Uh -huh. La explosión de la agresión, uh -huh. donde aparece propiamente dicha la violencia, ¿no? ya sea física eh, y psicológica. Y por último, el arrepentimiento y la luna de miel. Esta parte en donde dicen, te prometo que no lo voy a hacer más, perdóname sí, sí. lloran, vienen regalos. Las mujeres muchas veces dicen, bueno, me da pena, no lo va a hacer más. Cuando la mujer perdona, esto le da más fuerza al celoso. En, en este punto justamente a que quería llegar. Eh, la, en toda relación de esta naturaleza hay una víctima y un victimario, digamos. ¿El victimario tiene la capacidad de en algún momento... ¿De decir me estoy equivocando y de, de ver cómo corregir eso o buscar ayuda? Es excelente la pregunta. Cuando estamos hablando, eh, digamos, de celos normales o de celos muy intensos que producen mucho padecimiento, la persona puede llegar a tener cierto registro. Ahora, cuando ya hablamos de celotipia, no hay conciencia de enfermedad. Como se manejan con certezas, el problema real lo tiene el otro que me está engañando. Este es el problema. Y en realidad... Lo que la víctima tiene que entender es que este es un problema interno del otro. Haga lo que haga, esta situación no va a cambiar. Y como hablamos, que no tiene conciencia de enfermedad, en general es la familia la que tiene que ayudar a que haga algún tipo de tratamiento. El tratamiento de la celotipia, que es un trastorno delirante, vuelvo a decirlo, es combinado, suele ser con medicación y con psicoterapia sentimientos de abandono constante siente esa persona eh, baja autoestima inseguridad en definitiva y, y yo me pregunto como siempre te pregunto que voy un poco más a, a, a lo que es la infancia lógicamente algo pasó en la vida de esta persona para que sienta que tiene que tener un control sobre el otro seguramente siempre. digamos mm. eh, la, la infancia la adolescencia mm. es la plataforma en donde nos formamos en donde estas experiencias tempranas tanto traumáticas como amorosas tienen una impronta enorme en nuestra vida futura. Y acá me gustaría también hacer prevención, eh, digamos, cuando si las madres que nos están escuchando y tienen hijas adolescentes. Ahí vamos, sí, por muchas favor. veces yo escucho en el consultorio a mis adolescentes que me cuentan como normal que sus novios le revisan el celular. No está mal eso. Eso. Está mal porque es su privacidad. Sí. Entonces me dicen, no, porque me acompaña a todos lados. Es divino. Y en realidad lo acompaña a todos lados porque la está controlando. Claro, claro, claro. Entonces digo, esto que vos eh, hablabas en, en relación a la infancia. Bueno, es muy importante pensar que la autoestima... Es el sistema inmunológico del psiquismo. ¿Qué significa esto? En relación a cuánto nos queremos, a cuánto nos valoramos, a la imagen que tenemos de nosotros, es lo que nos va a permitir cuidarnos. Entonces, muchas veces, las víctimas de la celotipia, lo que les falta o lo que les falla, es un, es un sensor, es una exacto. señal que exacto. le diga, no te estás cuidando. Bien, bien, bien, genial. Y la próxima, eh, eh, dejemos abierto esto, de cómo los padres estamos trabajando en eso con Por los sí. adolescentes. A través de los medios electrónicos, cuando ponemos eh, eh, aplicaciones que persiguen a, a, nuestros, a nuestros hijos, a nuestros exacto, hijos ¿no? Sí. Por la inseguridad, pero no los dejamos en paz. Eh, bueno, también es esto un tema. Uy, ¿cuánto tenemos <risas> para hablar, Furst? Gracias. Gracias.